Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video short, este video corto de curso de astrología. Hoy nos toca, como podrás ver ahí arriba, de este otro lado, <ríe> se me desaparece el dedo, eh, Júpiter en Libra, aprender... Tres palabras claves. Mira qué fácil que es aprender astrología. Tienes que aprender tres palabras claves eh, mmm, positivas y tres palabras claves negativas de lo que representa ese planeta en un signo. Son 10 planetas, son 12 signos. Así que son 120 combinaciones posibles. En, este, en esta primera etapa es fácil aprenderlo no te va a llevar trabajo haceme caso seguí video por video desde el video 1 hasta el video 320 que vamos a llegar a finales de eh, noviembre de este año 2022 y si lo estás escuchando en otros años ya tenés todos los videos así que puedes escuchar más de uno por día porque son muy cortitos vamos con entonces Júpiter en Libra ¿qué cosas positivas tiene? ay me despeino yo cuando me, saco, me pongo los lentes eh, ¿qué cosas positivas tiene ese Júpiter en Libra? son hospitalarios, son equilibrados y son populares qué cosas negativas tiene, son moralistas, son dependientes y suelen ser hipócritas. Así que a tener cuidado porque dentro de cada uno, cuando uno tiene ese Júpiter en Libra, conviven eh, ambas cosas, conviven esas partes positivas y esas partes en sombras. Son energías que se encuentran dentro de nosotros y que en algún momento reaccionamos por, distintos, eh, por distintas razones, por causa y efecto, de distintas maneras. Así que a tener en cuenta eso. Te mando un abrazo muy, pero muy grande. ¿Y nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días, porque estamos cada vez más entusiasmados con este curso de astrología. Eh, cortito y a tomar nota y a reescuchar los videos. Nada. Eh, también no sé dónde lo estás escuchando, pues sale en Instagram, en Facebook, en Telegram, en dos eh, canales de Telegram. Eh, sale en en YouTube, en mi canal de YouTube y te pido que te sumes, a la te suscribas como en mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz, me das una mano muy grande si te suscribís al canal de YouTube, te mando un abrazo enorme, chau, hasta mañana con Júpiter en Escorpio.